Como es de conocimiento nacional e internacional, de viaje hacia Rusia, Holanda y China, se ha preparado con mucha anticipación para cumplir, como siempre, la gestión internacional para el bien de nuestra querida Bolivia. Reuniones, acuerdos de inversión, pero también acuerdos, convenios, para exportación de nuestros productos para de Bolivia. De esta manera, el hermano presidente hace la entrega del bastón de mano presidencial a la hora, presidente en ejercicio Álvaro García Linera, el propósito cumplir el en la internacional con Rusia, y China. Estamos retornando el día 20 o 21 de este mes, como sirve para seguir haciendo gestión por nuestra carne de Bolivia. Hermano vicepresidente, ahora como presidente en ejercicio, se queda estos días, y quiero aprovechar esta oportunidad, hermano la prensa, comandante de control, cuidado porque estoy cambiando ministros y ministras.